Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Usted recuerda que en reiteradas oportunidades hemos estado informando sobre el Día Internacional de la Migración de Peces. Hemos tenido varias entrevistas y sin duda hemos dado bastante énfasis a este tema muy importante, no solamente con expertos nacionales. Hemos estado en reiteradas oportunidades también con expertos internacionales. Seguramente usted lo recuerda vía Skype con Pau Fernández. Finalmente ha llegado el día ya se estará llevando a cabo este importante evento en el Museo Nacional de Historia Natural. Sin embargo, en esta ocasión quiero presentar a la delegación de especialistas que estarán participando del Día Mundial de la Migración de Peces. Quiero darle la bienvenida a Jack Van Alfen, que es biólogo gerente de proyectos de la Autoridad de Agua en Ámsterdam. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, buenas noches. Un gusto que nos acompañe. Bienvenido. También le presento a Peter Boom, gerente del Centro Cultural y es miembro del comité de la Fundación Mundial de la Migración de Peces. ¿Cómo está? Muy Buenas bien. noches. Mucho gusto. El ah. gusto es para mí. Es un placer. Ah. También le presento a Mar Ronquillo Muñoz. Ella es ingeniera forestal especialista en SIC. Además es voluntaria de la Fundación Mundial de la Migración de Peces. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos. A ustedes más bien por estar en Lado Verde. Y presento a Pau Fernández Garrido, ella es ingeniera de escala para peces y también restauración de ríos. Además es coordinadora de proyectos en la Fundación Mundial de la Migración de Peces. Muy buena. ¿Cómo estás? Muy Finalmente muy en nuestro país. Por fin. Por fin, claro que sí. Yo recuerdo que hemos estado en esta entrevista hace tiempo, que era vía Skype, hemos hablado no sobre cada una de estas actividades de la sí. migración de peces. Ahora ya la delegación de especialistas de España y Holanda. Sí. que están en nuestro país. Por favor, coméntenme cómo es que van a estar participando, qué les ha parecido estas actividades que finalmente se van a desarrollar mañana. Pues la verdad es que ha sido maravilloso, la organización del Museo Nacional de Historia Natural ha sido fantástica, ha hecho un esfuerzo y el resultado está siendo impresionante. La apertura fue ayer. ...hemos tenido dos días de presentaciones muy interesantes... ...para nosotros sobre todo porque hemos asistido a presentaciones... ...donde explicaban más eh, a fondo eh, los peces migratorios aquí... ...de vuestro país, de Sudamérica... ...que son un poquito más desconocidos para nosotros... ...y mañana es el gran día... ...mañana vamos a estar en el museo... ...vamos a ver la exposición especial que hicieron hace dos años... ...para el Día Mundial de hace dos años... Y, y vamos a hacer alguna, también alguna charla y va a ser muy interesante. Espero que venga muchísima gente porque lo van a disfrutar. Y seguramente que sí. ¿Recuerdas que en esa oportunidad, en esta entrevista, hemos hablado también sobre la cantidad de peces que existen, además de diferentes especies? Hay mucha variedad, pero muchos de ellos están en vía de extinción. Sí. ¿También se ha podido observar previo a esta actividad sí. todo aquello? Eh, eh, sí, lo hemos podido ver y hablar, ¿quieres decir? ...si lo han visto... ...sí, sí ha sido muy interesante... ...porque bueno, nosotros estamos acostumbrados... ...más a los ríos europeos... ...que no son tan productivos... ...no son tan diversos... ...de acuerdo, por ejemplo en España... ...pues yo no sé si tenemos 30 o 40 especies... ...pero es que aquí hemos aprendido... ...que los ríos de Bolivia... ...tienen más de mil especies... ...calculan que llegarán, aún están descubriendo especies... ...llegarán a las 1200, es alucinante... ...y los ríos de aquí son otro mundo ¿no?... ...son muy diversos, son muy productivos... Y ha sido muy interesante. Sí, sí, sí. Jack, ¿qué le sí. parecen estas actividades, a estas actividades previas a lo que será el día de mañana? Yo sé que no habla. Intentaré mucho traducirlo. Español. No, no. Intentaré poco, traducirlo. Sí, pero lo poco que ha hablado en español lo hizo muy bien. <risa> Gracias. Yeah. Uh, She is asking, uh, how was your impression about the activities of yesterday and today? and tomorrow you know okay. what what do you think what you're saying yes it was for me it was difficult uh, to follow everything because i don't speak spanish it uh, was un, un poco difícil para él seguir todas las presentaciones porque no habla español but still i could uh, also by body language i could uh, understand uh, yeah, what the people are uh, saying and of course i i y que por lo bueno, que sí que ha podido entender pues por el lenguaje corporal y por las imágenes las presentaciones y algunas palabras que entiende y sí que lo, sí lo, ha, lo ha seguido bastante bien dice que fue muy interesante aprender sobre las situaciones y diferentes historias de los indígenas Eso le ha impactado. Sí, yes, and also yesterday we had the chance to present this this book. Sí, exacto. Y que ayer tuvieron la oportunidad él de presentar este nuevo libro. En este libro hay especialistas, expertos internacionales, pero también nacionales. Efectivamente. Eh, ¿Te lo traduzco o te lo, o te lo contesto yo? Lo que tú quieras. Ambos, sí, me podrían contestar, eh, por favor. Eh, hay uh, uh, yes, yes, yes, Sí, sí, sí. Sí, hay más de 100 autores. ...de todo el mundo, de los cuales dos son de aquí de Bolivia... ...del Museo Nacional de Historia Natural y teólogos profesionales... ...que han aportado conocimiento en tres especies eh, típicas de aquí. Peter, espero que les guste nuestro país y que estén disfrutando... ...hasta el momento y durante el tiempo que estén en Bolivia... ...pero sé que también están disfrutando de estas actividades... ...están disfrutando todas estas actividades previas... ...lo que será el día de mañana y conociendo un poco más... ...acerca de la variedad de peces que hay en Bolivia... Yo sé que tampoco hablas muy bien español, por favor. No, sí, pero ¿Sí? sí que entendió todo. Sí, yo sé que entendió, pero sí, sí, le cuesta sí, un sí, poco... Bastante, sí. sí, sí, yo sé que habla bien, pero sí. le cuesta un poco poder eh, expresarse, porque lo puede hacer en inglés si quiere, pero mejor sí. si es en okay. español. I thought it was a very uh, interesting event uh, yesterday and today. We learned a lot uh, about how the, the local situation is here in Bolivia. Mm -hmm. ...que si no, no me acuerdo de todo... Okay. ...que dice que eh, han aprendido mucho... ...es una situación muy interesante... ...sobre todo eh, localmente en Bolivia... Mm -hmm. ...and it's very interesting for us... ...because our foundation... ...the World Fish Migration Foundation... ...is working globally... ...so we work over all the world... ...and we are at the moment... ...we are in various countries... ...in the world... ...to bring this theme of fish Migration... ...on our attention... ...on a global level... ...and uh, at this moment we are in... ...Bolivia... ...South Africa, United States, España, Spain, uh, Finland, everywhere. Que para nosotros ha sido muy interesante porque nuestra fundación, la Fundación Mundial de la Migración de los Peces... ...se dedica a eso, al estado de los ríos, de los peces y aquí hemos aprendido eh, cómo está la situación... Y además que para nosotros, bueno, estamos nosotros aquí, pero estamos de forma eh, totalmente internacional. Ahora mismo tenemos equipos en, en Sudáfrica, en Estados Unidos, en, en India, en Australia, en Finlandia, aprendiendo sobre las diferentes zonas. Y like to dar uh, a to to Bolivia, el tema de migración de uh, pesca es un tema global y queremos ayudar a las personas de aquí. Pero siempre es el otro lado, el otro camino. Queremos traer el conocimiento de la hombres bolivianos de vuelta a otros países. Queremos conectar todos los países y todo el conocimiento que hay. Él dice que es muy interesante que nosotros, que queremos eh, dar a entender a la gente de aquí, que nosotros también estamos aquí para ayudar ...para ofrecer ayuda y conocimiento para las soluciones que hay... Y, ...pero que también es, del, es viceversa, es decir... ...que también queremos nosotros aprender de la situación de Bolivia... De ...la situación de Sudamérica, queremos ese conocimiento... y ...esa situación que hay aquí, queremos llevarla al mundo... ...tanto como Bolivia, y Sudamérica, como todos los países del mundo. Ahora, eh, hay... ...bueno, son varias actividades, ¿no? ...pero cómo se puede comparar tal vez... La situación de nuestro país, la situación de Bolivia con la situación eh, de Europa. Hay mucha diferencia en cuanto a, a la variedad de peces, sí, sí, pero en toda la situación, en los estudios, en cómo se puede hacer para preservar y para conservar. ¿Se está trabajando de igual manera? Pues actualmente no. Eh, eh, en Bolivia todavía hay ríos con, con mucha capacidad de recuperación porque todavía no han llegado a los niveles de contaminación o de barreras que tenemos en Europa, porque en Europa tenemos una cantidad de barreras eh, muy muy grande, eh, incluso de un, una barrera por kilómetro de río, y eso dificulta eh, enormemente la migración de los peces, no se pueden mover a lo largo de... ...del río para alimentarse, para reproducirse... ...igual el resto de invertebrados... ...toda la fauna eh, del río... ...y aquí todavía no, no habéis llegado a eso... ...entonces nosotros eh, hemos hecho cosas bien... ...pero hemos hecho cosas mal... ...y nosotros desde allí lo que queremos transmitiros... ...es los errores que hemos cometido... ...cómo los hemos cometido, por qué... ...y transmitiros que no hagáis lo mismo... ...que no incurráis en esos errores... ...y que conservéis la gran biodiversidad que tenéis... Y, y trabajéis por, por una calidad de agua y por unos peces migratorios que son fundamentales para la, para la vida. Y para la salud también de los ríos. Sí. O por supuesto. ¿En Bolivia estamos sí. todavía a tiempo de poder frenar claro. y conservar estas sí. diferentes especies sí. de peces? Sí. Sí. Sí. sí, sí. sí, claro, nosotros queremos crear esa alarma de estar atentos, sí. no lleguéis al nivel que hemos llegado nosotros. Eso. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué nos falta? Ahora mismo las cosas se están haciendo eh, de forma como a lo mejor lo hacíamos nosotros hace unas décadas, ¿no? Y, y ahora tenemos el conocimiento. Hace 50 años, 100 años, no teníamos ese conocimiento. Creo que falta el, esa conexión entre la gente de aquí, los expertos de aquí y allí, y los expertos de aquí que lo escuchen también, porque uh -huh. los expertos de aquí están muy bien preparados y que les escuchen, que no hagan los mismos errores. Es decir, que ellos aprendan las consecuencias, los resultados que se pueden ver hoy en día de 100 años y más, y más de eh, siglos, maltratando eh, a los ríos. Esto es muy importante que llegue a la población y que entienda que si las cosas no se gestionan bien, los ríos se maltratan, se bloquean, pues al final pasa como por ejemplo en España, en España... Los ríos ya no son productivos, nosotros no podemos ya comer peces de nuestros ríos, no, no podemos, aquí aún se puede. Eh, allí, allí se han extinguido el esturión, el sábalo, la anguila está a, a la borde de la extinción, eh, los salmones ya no están en casi ningún río, eh, la trucha, la, la población ha bajado completamente, es decir, nuestras, nuestras especies. ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es comparar y ver qué, qué es lo que no hay que hacer. ¿no? antes de, de tomar decisiones y sobre todo hacerlo con mucha responsabilidad y con mucho conocimiento y muchos, anal, muchos análisis de Exactamente. expertos. El tiempo que estén en Bolivia, ¿van a también intercambiar este tipo de experiencias con expertos en nuestro país? ¿Verdad? Experiencias que ustedes tienen con eh, expertos en nuestro país. It's not only, yes, uh, yes, of course, we did that yesterday and today, but it's not only uh, the, the inter exchange of ideas and knowledge, is not only today, it, uh, it's also in the, the, in the future, the whole, uh, it's, it's always, we, we did it by the book, it's uh -huh. also an exchange of ideas, the, hey, we have Bolivian riders in it, but also writers from other countries, so we like to, to share the best practices of protecting migratory fish. Así que eso es lo uh, que hacemos, y también tenemos una plataforma en Internet para que la gente pueda conectar y tratar de preguntar a los do we sobre cómo hacer esto, cómo solucionar este problema, qué haces ahí, cómo funciona esto. Así que es así compartimos nuestro conocimiento. Si dice que no solamente es el intercambio de conocimiento y ideas, eh, no es solamente estos dos días, ni mucho menos, lo queremos hacer primero a través del libro, que es la segunda versión, que es gratuita, se puede descargar de forma gratuita, y donde ahí explicamos muchísimos ejemplos de proyectos de restauración que han sido eh, eh, buenos que han sido con, que han tenido resultados positivos, pero también mostramos errores. ...para no volverlos a hacer, pero no solamente con el libro, también dice la plataforma que tenemos... ...que ahí es donde intentamos conectar expertos y que, y que aprendan y que ellos intercambien conocimiento... ...para no volver a hacer los mismos claro. errores claro. y para no perder el tiempo haciendo cosas que a lo mejor hicimos mal... ...que no pierdan el tiempo haciéndolas y que directamente lo hagan bien lo mejor posible. ¿Tienen planificado estar en una próxima oportunidad en Bolivia con este tema? Do you have a, uh, any plan to be in Bolivia in the future with this team, with uh, with this uh Me, me? Uh, I think the the World Fish Migration Foundation certainly will have plan to be here. For me, it's the first time uh, I am in Bolivia and uh, I, uh, yeah, I think I really have to come back, but learn it Spanish first. <laughs> <laughs> Dice que es que está seguro que la fundación sí y que él no lo sabe, que primero tiene que aprender español. ...antes de volver... va a aprender rápido... No, no, ...Pao, ya para finalizar, sí, por favor... ...si ¿sí me sí. puedes explicar un poquito... ...este mapa, bueno, y a toda la teleaudiencia... ¿no? ...que ha estado muy pendiente también... ...del tema de la migración de peces... ...sí, esto es un póster... Eh, ...donde... ...resume, por supuesto... ...porque hay más de 15.000 especies de peces... Eh, de, ...de especies de peces acuáticos... ...entonces aquí solamente resumen... ...algunos de los peces más simbólicos... ...en algunos son continentes... ...y detrás explica las de forma muy resumida las necesidades que tienen los peces migratorios, que, que necesit por qué necesitan migrar, qué dificultades se encuentran en su camino, por qué se extinguen algunas soluciones, como las demoliciones de presas que se están haciendo en Europa y en Estados Unidos, y es una... Y es, es, es un, un resumen general para entender la situación. Y es y, lo que habíamos hablado, ¿no? De que los peces migran porque también van buscando otro alimento. Eh... Necesitan migrar, algunos para uh -huh. alimentarse, otros para reproducirse. Exacto. Lo necesitan. Y si uh -huh. no pueden, porque tienen una barrera, no pueden llegar al lugar donde tienen que alimentarse o desovar, poner los huevos uh -huh. y desaparece la especie. Exacto. Entonces, y esto es un póster que mañana en el, en el evento del museo se dará además de forma gratuita, y bueno, y esperemos que sea útil para todo el mundo. El libro, ¿dónde lo podemos encontrar aparte de descargarlo? ¿Lo encontramos en algún otro lugar también? Eh, se puede pedir también eh, la, la, la, la versión de tapadura, ¿verdad? Sí. Lo pueden pedir en la página web, pero la página web es From, from City to Source. Y es ahí, como el título Es libro. como el título, ¿eh? la página web es como el título, From City to Source. Y ahí lo pueden descargar de forma gratuita o pedirlo para que se lo mandemos Perfecto. En, en, en tapadura. En... Day, bueno, sí, es que este. nos lo hemos dicho. Eh, es el primer día. Eh, eh, hoy se ha activado la página de forma mundial y hoy es el primer día que se puede conseguir el, el libro. Antes no se podía, sí. hasta hoy. Claro. Es, verdad? Uh -huh. es un buen dato para tomarlo en cuenta sí, sí. y por supuesto, para que usted también lo pueda tomar en cuenta. El evento el día de mañana, ¿a partir de qué hora, a qué hora ya va a dar inicio? Pues vamos a estar allí en el Museo de Historia, vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde aproximadamente y vamos a tener una degustación de todos estos ricos peces sí. y esta... Eh, ...gran calidad de, de peces que tienen aquí en, en Bolivia... ...tienen que venir ajá, y ajá, probarlos, por supuesto... <risa> ...y Lado Verde va a estar presente... ...hemos estado haciendo el seguimiento... ...y no podemos faltar el día de mañana... Muchas sí, gracias. gracias. ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias por su gracias. apoyo, gracias... ...no, claro que sí, vamos a estar el día de mañana... ...siempre atentos a cada una de las actividades... ...a la presencia también de cada uno de ustedes... ...expertos de Holanda, de España... ...es un gusto que estén en nuestro país... ...y un enorme placer que estén en el lado verde y que puedan tener estos minutos de su tiempo. Sé que tienen muchísimas actividades que realizar, sé que tienen una agenda bastante apretada. Pero eh, les agradezco muchísimo por estar Muchísimas aquí. Muchísimas gracias a ustedes también. El mañana vamos vuestro. a estar. Espero que les guste mucho nuestro país y que puedan ah, disfrutar sí. también de la gastronomía, de los paisajes que tenemos. Ya estamos sí, en no? ello. Ya habla ah, bien ah, español. Ah, Se ah, que ah, ah, español. Ah, ah, va a aprender también español. Va a aprender, Pau le va a enseñar. Ah, ah, bueno, muchas gracias. Gracias. gracias. Muchísimas gracias. Gracias. gracias. Antes de despedirme, ¿qué significa? Es este el símbolo. Es el símbolo de Happy Fish. El Happy Fish es el símbolo del pez migratorio que puede llegar eh, puede llegar a, al lugar donde necesita y es el símbolo de, del día mundial. Claro, Esber, tiene razón y los, los llevamos con nosotros porque están viajando por todo el mundo, pero se van a quedar aquí en Bolivia, ¿no? vamos a dejar aquí sí sí. A ver si uno se queda en el lado verde entonces <risa> Muchas gracias, gracias. Muchas Vamos saludable. a estar mañana gracias. Muchas gracias, que tengan una linda noche Gracias. Amigos, ha sido un gusto poder informar cada una de estas actividades, hemos estado haciendo este seguimiento, finalmente ha llegado el día y usted queda cordialmente invitado el día de mañana al Museo Nacional de Historia Natural para que pueda participar de estas actividades y por supuesto de la gastronomía.